Muy buenos días, mis amigas. Aquí estábamos en Walmart. Miren qué preciosos que están estos adornitos. Este año he visto que la tendencia continúa de candies, Christmas candy y uh, gingerbread houses, que me encanta. Y bueno, hay varias tendencias. Yo particularmente me voy a tirar por esa. Tenemos gingerbread, animalitos, una tendencia. Amigas, disculpen las fachas ya llegó el camión con mi, con mi con mi mueble, estoy feliz les voy a grabar, aquí está mi San Jorgito, que acaba de hacerse esta repisa y me está haciendo una repisa super moderna para el cuarto de mi niña que ya se las voy a mostrar ay qué buenísimo llegó el camión aquí, es aquí Y bueno, me fui a la segunda y conseguí estos bowl a un dólar. Winter Wonderland. Miren qué belleza lo que es esta vajilla que podemos utilizar para re, de, remodelar, para decorar. Son vajillas usadas de la segunda del Trip Store. Pero a mí me gusta darme una recorrida por el Deseret Industries aquí en Utah, donde yo trabajé hace años. Y me encantan estas vajillas. Que son una belleza Ya miren ese wonderland emocional amigas Aquí estamos, miren qué fancy place Vinimos a hacernos Vine a hacerme Las prótesis Para mí Para ponerme Ya les voy a mostrar ahorita Ok amigas eh, Me regalaron Este chocolatito Y estas mentitas porque me, ahora que llegué a casa, les voy a contar. Estamos yendo para casa. Vine a hacerme mis prótesis mamarias. Así que besitos. Me vine aquí a Target. Y encontré estos hermosos veleros. Candelabros, casitas. Estos, este hermosos adornos para navidad, tacitas hermosas para Apple Cider, para tu coffee station, esos soldaditos que me encantan, una cantidad variada de hermosos carteles, estas casitas son hermosas, adorables También los pumpkins La verdad quedé embelezada con estos eh, nomitos de madera Precios muy accesibles en Target Me encantó todo lo que encontré Miren esos pumpkins que ustedes los pueden pintar Y darles un propósito nuevo Miren eso, qué belleza estas tazas que yo tengo algunas que me compré miren qué belleza me compré esa casita y ya les voy a hacer un proyecto día DIY con ella por eso me la llevé esa me encantó y me compré algunas otras cositas más en Target este creo que es el Dollar Spot que me encantó esta edición de Target de tener un Dollar Spot porque la verdad Miren, tienen demasiados adornos con los que tú puedes darle un nuevo propósito, hacer tus decoraciones y te recomiendo que hagas como yo, que todos los años voy y compro y me queda para la temporada del año que viene y siempre de esa manera tengo como adaptarlo a las tendencias de moda, aunque he visto que no han cambiado mucho las tendencias. Son más bien es que tú encuentres tu estilo y lo adaptes a tu casa, al estilo de tu casa. Unas gorritas, unos guantes, unos letreros hermosos. Snowball for sale, 5 centavos. Hand packet, me encanta este tipo de letreros. La, ah, la letra de Joy. Ese es un letrero muy simple, pero también tú puedes darle eh, una nueva decoración. Agregándole unas florcitas, unos adornos por aquí y por allá. Le puedes dar tu estilo personal. Eso me las llevé a pasear a Target. Para que tengan una idea más o menos de lo que está de moda. De lo que hay en el Dollar Spot. También por la tienda.